A Fuerte Mucho El viaje se organizó y es resultado de un concurso que tuvimos con el grupo Reaflora el año pasado de recolección de tapitas. Así es que fuimos beneficiados, ganamos el concurso y este año nos vamos al Fuerte Bulnes como premio. El curso de estapo de Ideas es una de las tres iniciativas de participación que tenemos como ONG en nuestras intervenciones y consiste precisamente en recolección de tapitas plásticas para los murales que hacemos de medio o sea, ambiental. porque uno aprende de Punta Arenas, lo bonito que tiene. Y no sé, uno normalmente no puede estar aquí mirando esta vista tan bonita. Me gusta mucho. Es una oportunidad para que los ciudadanos eh, conozcan y se reconozcan a través de las actividades y, eh, y de los distintos espacios que están destinados este día para el encuentro familiar. Tenemos una linda tarde de otoño, eh, ha sido una tarde de esparcimiento familiar, eh, han venido más de mil personas, se han servido bastantes chocolates calientes eh, y podemos ver a los niños jugando, conociendo los barcos de una manera entretenida, así que pensamos que para nosotros es un éxito, estamos muy contentos. Muy lindo, eh, primera vez que vengo acá y me encontré hermoso, es espectacular. Sí. aquí llegué el 59, a Punta Arenas, había que botar la nieve a los techos, los bomberos se subían con escaleras y, y le botaban la nieve a los techos porque la, la nieve hundía los techos para abajo. Y, y así con nosotros llegamos a vivir aquí en Ramón -Carnicer. Llegamos a le Cuando la nieve, es, a, mí, a mí lo que ha llegado hasta la calle 2, ¿Oh, ¿no? no pues? y ahí para acá había que venirse a pie. Claro, Después se largó hasta acá la calle 8 y de la 8 se pasó a la 12. Así fue la Llegué cuando era un joven con pelo negro. Encontré a mi mujer acá, me casé en Magallanes, cayó chilote. Formé mi hogar acá en el Centeno. Fue la casa número 12 que entregó Cobo. La región hubo una participación inédita, sobre 10.000 personas se dieron cita en los distintos lugares que fueron eh, habilitados para el reconocimiento del Día del Patrimonio y en ese sentido el ejercicio ciudadano se cumplió con la notable participación de, de la comunidad y por cierto en la búsqueda de un reconocimiento permanente de lo que es nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro pasado.